Han no Pedro neno o man ar mi maxte gui ar jesu No man ar maste man poder de mosco, mocha, kanke vi har Pedro vi argosti. Eno man ar enoman mi pa huardoñga vi shipar vech miso argosti, Pedro an dayuti. No bar Pedro, ha hingungin ogui noan yo? Ar Pedro vi Hino, nuga hino no llegó ni no es un hijo es Arpedro no mi báhnen mi parte ar Pedro mi báhnen es mago muchos hermanos vio tanto a no odi ni gato Yogi onga yo que anga yamba Gopon usted muestra, no me mengan caper Jesús, al son ni como un ban gune de viniero, hagan caper tardón Ar bavi, no da mi, han mu está yo sin yo, yo osca fevga anas vi me al Jesús mar maga Pedro Ar Pedro mi baje tercivi mi pati, ne babi. Hage en ar no vincani ne vinyeno. Hino, nuga hino. Ar bago ardonga moskoman meni no atogoskishyak wargo ar Pedro, vinyen Hage hanta ingi bachweon har humoza. Ar Pedro vi mengi nebi ne